¿Se puede meter algo dentro? No, no se puede meter nada dentro de un micrófono Uno se lo puede... Mejor no, mejor no digo eso En este video les traigo un juego de mi infancia Un juego que puede adivinar en qué verga estás pensando Bueno ¿En qué cosa estás pensando? ¿En qué mierda? ¿En qué verga suena como que has visto muchas vergas y en cuál estás pensando ahora? Bueno, no, eso no <ríe> ¿En qué estás pensando? Y este juego se llama Q20, lo tengo acá Hace muchos años que no lo juego, de hecho el otro día dije como, chuta, ¿de qué puedo hacer un video? Q20, lo busqué, lo encontré, le cambié las pilas hace poco, no tengo idea si es que enciende. Pero, ¿de qué trata este juego? Este juego te hace 20 preguntas hasta lograr adivinar en qué estás pensando. Sí, es re loco porque te lo adivina. Bueno, hace muchos años me lo adivinaba. De hecho, hace como 11 años que tengo este juego. Uy, qué, qué rápido pasa el tiempo, ya. Me, me vino así como un, un flashback. Eh... Es similar a Kinator, yo creo que hay mucha gente que ha jugado a Kinator y bueno es como Akinator, pero sin internet eh, Y es re loco porque te hace 20 preguntas, de hecho por eso se llama Q20 porque es como de 20 questions, 20 preguntas Y adivina, te adivina, así que lo vamos a jugar ahora y vamos a ver qué tal Yo no sé si se vea muy bien acá en la cámara, de hecho esto tiene mucho reflejo Pero a ver, vamos a prenderlo, yo no lo he intentado así que ojalá es que no se acabe el video acá ya, prendió. Ahí dice, ¿están listos? Yo sé que no se ve muy bien. Los voy a poner subtítulos para que ustedes lo vean bien. Entonces, acá, esta cosa nos va a empezar a hacer las preguntas. Le ponemos, ¿están listos? Le ponemos acá que sí, tiene distintas opciones. Tiene a veces sí, no o desconocido. Le vamos a poner que sí, estamos listos. Ya, dice, ¿es un animal? Entonces, acá, igual como con Akinator, como que empieza a hacer preguntas de... ¿Qué es lo que estamos pensando? Entonces, yo todavía no decido en qué quiero pensar. Pero hay distintas opciones. Mira, hay animal... Hay un vegetal, un mineral, otro, a ver, pensemos en un micrófono, en un micrófono, ¿ya? Eh, esto entonces, mineral no, eh, vegetal tampoco, entonces, otro, pensemos en un micrófono, otro, sí, perfecto. Ya, question 2, pregunta 2. Eh, ¿Viene en una caja? Eh, ¿Si uno lo compra nuevo? Sí, claro que sí, sí, ok. ¿Es más pequeño que una hogaza de pan que mierda una hogaza? Eh, más pequeño, no, no, es más grande que un pan ya ¿Sirve para, es muy lenta esta hueá, sirve para jugar? No, principalmente no es para jugar, así que no, le ponemos que no ya Ahora viene la pregunta 5 ¿Es placentero? Depende <risa> Depende el uso que se le dé <risa> Tres días después Se puede meter algo dentro No, no se puede meter nada dentro de un micrófono Uno se lo puede Mejor no Mejor no digo eso Hace ruido, no hace ruido por sí solo Sino que si uno lo utiliza Pongámosle a veces, ¿se pueden hacer sonidos con esta cosa? Ok, parece que ya va a empezar a dinar ¿Se pueden hacer sonidos con esta cosa? Sí, o sea, gracias a esto como que nos escuchamos eh, ¿Es más grande que un microondas? No, no es más grande que un microondas ¿Qué dice? No serás muy listo, ¿eh? ¿Es un taladro? ¡No adivinó! No, no es un taladro, ok Más preguntas, a ver si es que ahora adivina Oye, pensé que iba a adivinar de inmediato eh, ¿La mayoría de la gente lo usa todos los días? No ¿Pesa más que un pato? ¿Qué sé yo cuánto pesa un pato? Pero no creo que pese más que un pato, más que un, un pato Dice pato ahí, ¿cierto? Dice un pato eh, yo no sé cuánto pesa un pato, pero imagino que debe pesar lo mismo que mi gato. Y yo creo que mi gato pesa más con micrófono, así que pongámosle que no. Un pato. <risa> ¿Por qué no? Un perro, un gato, un pato. Volver a intentarlo, dice. A ver si es que lo de ahora. ¿Es un altavoz? ¿Es válido como micrófono o no? Ha sido muy fa ¿Cómo que fácil si no lo adivinaste al comienzo, idiota? Ahora vamos a jugarlo de nuevo, pero a mí lo que me pasa es que con Akinator también me pasa. Para los que han jugado Akinator, que es como esto, solo que Akinator también te ha adivinado no por eh, eh, Ay, se me fue la idea. Ay, se me fue de nuevo. ¿Qué mierda iba a decir? Ah, ya. Yeah. Yo siento, que, yo siento que esto te escucha, o sea, como que si yo digo, no sé, voy a pensar en una manzana, como que no sé por qué creo que esto te escucha Así que ahora vamos a jugar de nuevo, pero les voy a decir solo a ustedes, va a ser top secret en qué estoy pensando Así que, vamos para allá Listo, ahí está, en eso estábamos pensando ¿Es un animal? Sí, es un animal ¿Es multicolor? No, no es multicolor ¿Qué animal hay que son multicolores? ¿Tiene pelo? No, no tiene pelos ¿Pone huevos? Hoy oh, no tengo idea ¿Cómo mierda se reproducen los cocodrilos? ¡Ay no, mierda! Lo dije en voz alta, puta la wea. ¿Pone huevos? Hoy oh, no tengo idea A ver, lo voy a buscar eh, Sí, hoy no sabía Sí, qué bueno, aprendí algo nuevo ¿Es un reptil? Sí Puta, pero ya lo dije en voz alta Yo no quería que me escuchara y ya me escuchó ¿Vive en el agua? Sí, puta, ya me lo adivinó ¿Se puede tomar? No. Lo peor es que lo dije en voz alta y me empieza a hacer puras preguntas ahora relacionadas a eso. Unos momentos después. Puedo hacer lo mejor, dice. ¿Estás pensando en un caimán? Es la misma mierda. Es como lo mismo, o sea, muy... lo voy a poner que sí, me lo adivinó. Ahora, yo creo que me lo adivinó, en mi defensa, me lo adivinó porque lo dije en alta de nuevo lo anoté acá me forcé todo el tema y lo dije en vuelta. Oye, pero igual re loco como esta cosa te adivina todo. Yo pensé que de verdad no me lo iba a adivinar, o sea, este juego es súper antiguo es como del año 80, como ya dije, pero te lo adivina. Pero yo creo que si usted a mí me pidieran que adivinara lo que estoy pensando para partir le haría puras preguntas que serían pura mierda, o sea, no sabría qué, qué preguntarle. Y segundo, no adivino ni cagando, o sea, estoy segurísimo que no adivino. Pero bueno, me gustó volver a jugarlo, sería interesante enfrentarlo, hacer un versus con Akinator. Pongan en los comentarios si es que les gustaría un video de Q20 vs Akinator y lo hacemos. Y bueno, hasta acá el video de hoy día, espero que se lo hayan pasado buenardo. Si les gustó el video de hoy, vayan y síganme en Twitch, se lo agradecería muchísimo porque así no hago stream solito. Bueno, eso es todo. Chao, chao. Hasta la próxima.